no se hubieran visto los cambios de que se iba a escuchar una parte más bajita otra más alta todo fue realmente como sale cuando yo lo canto en un escenario me aventé y me arriesgué a las críticas de estos temas porque a mí me gusta ser yo porque quiero que el día que vayan a un escenario vean a esta mujer que es la que canta, lo que trae tal vez no soy la mejor pero sí soy la mejor en lo que yo hago y me dio mucha tristeza ver esos comentarios, pero no porque me los escribieran para mal. Me dio tristeza porque decir, Lili, tú lo podías hacer mucho mejor. Y gracias a esas personas que a lo mejor te han estado haciendo unas chingaderas o a esa enfermedad de tus pulmones y lo que sea, yo no he podido tener un reposo. El, el único que me recomendaron... Los, los, los doctores, es que tenía que dejar por medio año de cantar. Que medio año no cantara y me la pasara reposando. ¿Quién creen ustedes que va a mantener todos mis gastos y mis hijos, mi familia, por medio año? Tengo que irme así, se arrastrando las tripas y tengo que irme a trabajar. Yo no soy como esas artistas que presumen y que joyas y que esto y que atuendos acá y que son las meras chingonas y las meras riatas de todo y que tienen los lujos y tienen... No, ni madres, yo soy esta persona pobre. Tengo unos sueños grandes y sé que un día no me va a alcanzar la vida para gastarme lo que voy a ganar. Pero hoy no. Hoy estoy al mismo que ustedes. Mucha gente puede decir, ay, Lili, pero si cobras 15 mil, 20 mil dólares... Sí, pero ustedes no saben cuántos gastos llevo o en dónde cobré 20 mil y no me dieron ni para la gasolina porque se fue la persona con el dinero o no entró la gente que necesitábamos y ya te echan la culpa por cualquier cosa o no hicieron publicidad, se dejaron llevar o vas por puerta y ya como cuando vas por puerta les vale madre a los empresarios si tú ya agarraste un dólar o no. ¿Saben cuánto dinero perdí en la gira que fui para Miami? Muchísimo. Cuando terminé, terminé llorando. A mí no me gusta andar viviendo de ilusiones como muchos otros artistas que, con, que me disculpen si al de alguno se siente. Yo no, yo digo lo real que soy. Esta mu, este trabajo de la música es como cualquier otro. Si trabajas, comes y si no, te lleva a la verga igual que a muchos. Tiene que andar uno batallando. ¿Dónde está el dinero? donde uno hace sus cosas? donde uno graba? Tienes que no te llega, te llega de tus editoras, de tu disquera, de todo eso... Trabajes o no trabajes, tienes para tus rentas, pa tu... es algo que te va a llegar toda la vida. Pero yo, que todo el material se lo han quedado a otras compañías, no me llega más que vergas. Y discúlpenme que sea así de grosera, pero siento que no me expreso bien si no digo así las cosas. Lo único que sí les, les puedo decir es muchas gracias. Y espero que, que lejos de criticar. Me gusta que me critiquen porque eso me hace crecer como persona. Pero sí que vean que lo que estoy haciendo es naturalmente lo que hago en un escenario. Grabándolo en video para estarle subiendo cada semana un, un video. Con sacrificio porque Dios sabe que dinero... Es algo que no tenemos, pero bendito Dios, cada día vamos necesitando menos. Y la salud, poco a poco la voy recuperando. Y eso es lo que quiero que, gracias por las flores, Sandra. Y eso es lo que quiero, que le tomen un poco de valor. Que aún sin tener todavía mi voz al 100%, estoy cantando. Como lo hago en vivo, en, en el, cualquier escenario, con sus errores y todo. Porque quiero ser yo. Quiero ser esa persona que cuando vayan a verla una presentación diga: o oh, es la misma, canta igual o canta, está más chingón. No me gusta engañar a la gente. Me retiré mucho de, de los medios. Porque los medios siempre apoyan más, nomás el chisme. Siempre apoyan más a la gente que tiene más fama, más esto. Yo no. Yo me hago a un ladito y voy haciendo mi propia carretera con la gente que me quiere de corazón, que de verdad le gusta la música de Lil Tino. Les he prometido dos, tres veces que voy a empezar a hacer transmisiones más en vivo. Pero a veces me empeoro. Me pongo un poquito mal. Y ya no tengo ganas de nada. Al igual que a todos me entra una depresión a veces. Porque qué persona no se va a sentir mal de sentir dolor día y noche. Que no se le quite para nada. Que ha luchado años y años y que al final viene una pinche enfermedad a, a mandar a la chingada todo otra vez. Hasta me acuerdo ahora que fui, no me acuerdo a dónde fui a tocar. Me dijeron, "Lili, yo te seguía mucho, pero yo, porque andaba siempre con tus hijos." ¿Qué puede hacer uno cuando los hijos ya no te quieren seguir a trabajar? Tal vez por el carácter de uno o tal vez porque uno es estricto. Yo no digo que no, mis hijos son muy buenos, pero ya no quieren. Y a mi hija me tiró la carrera y me dijo yo me voy a hacer mi carrera y esto no es lo que yo quiero, es su sueño y usted, no el mío. Yo lo único que sí le dije, es mi sueño, pero de ahí comen ustedes. Y pues se siente a veces feo que en tus mal momentos que estás mal, las personas que tú les das la vida también te sueltan la mano y se va. Pero uno pues no puede obligarlos, ¿ah? ¿eh? Pero es por comentarles algo de que toda la gente que yo pensé que no me iba a abandonar, se fue. Llegó una persona a mi vida que Dios yo creo me la mandó. Ya no sé si por lástima o qué sé yo. Es la única persona que me ha estado ayudando en mis peores versiones. Me conoció. Pesando 200 libras, yo. La peor versión de Lili Satina. En carácter, en todo. Renegando diario con dolores a más no poder. Llorando de dolor. De mis pulmones. A todas las personas que... Que tienen o que fuman, yo fumaba antes, desde que me enfermé dejé de fumar. Estuve tan mal que no, no volví a fumar y espero en Dios nunca volver a hacerlo. Pero aún así yo pensaba que era por el cigarro, el, me dijeron que no tengo dañados nada los pulmones. Repentinamente nomás se me inflamaron, se me hincharon y no se me han podido bajar. Esto lleva de mucho tiempo, las personas que se enferman de los pulmones es muy rica rara, muy difícilmente es que te vuelvan a reconstruir bendito Dios, yo los tengo buenos mis pulmones, solamente no tengo los tengo inflamados, irritados y tengo asma tengo que andar con una pinche cosa, miren les voy a mostrar tengo que andar con esta pinche cosa todo el tiempo y cuando ya no me hace esta, tengo que andar con esta, que es mucho más fuerte. Que la abres y pues ya lo tengo, está todo lleno de bilé. Porque antes de subirme al escenario, miren, aquí está la prueba. Tengo que estármelo poniendo y hay veces que siento que me ahogo. Y trato de no hacerlo y todo esto te engorda, te infla para todas las personas que saben, saben de lo que les estoy hablando. Este es el más fuerte, lo pongo en una bolsita porque no me gusta que... Este es el más fuerte de todos, miren. Tengo los dos. Entonces ahí podrán imaginar... ...el martirio que ha pasado Lili Setina por todo el año 2022. Y hoy voy mejorando. Y ahorita ya empieza la gira, la segunda semana de abril... Y espero que los que tengan oportunidad de estar cerca donde estamos nosotros, donde nos vamos a estar presentando, vayan y nos apoyen. Vamos a estar en San José California también el, 20, el 28 en el Rodeo. El 29 vamos a estar en Sacramento, mariscos los Primos. Y el 30 no me acuerdo bien dónde, pero también va a estar ocupado. Tenemos, se está llenando la agenda este año, gracias a Dios. Pero yo comencé el año sin una fecha. Estaba tan desesperada. Y como les digo, repentinamente toda la gente se alejó. Pero yo sé que Dios a mí nunca me ha abandonado. Y sé que esto malo me va a servir para, aprender, para escribir buenas canciones y aprender a decir frases de las más chingonas que siempre digo. Y una de ellas es que dice el dicho, si sabes contar, no cuentes con nadie. Espera todo de ti y luego si algo llega de los demás es una bendición. Los quiero mucho y, y solamente les pido a los que me apoyan de corazón, no dejen de apoyar mi música porque solo con ustedes voy a poder lograr el éxito que necesito. No para ser la más famosa del mundo. Yo me conformo con tener lo que Dios me quiera dar. Si Dios quiere que sea la más millonaria del mundo, alabado sea el Señor. Pero si no, me conformo con cada día ir necesitando menos y no dejar de cantar hasta el día que Dios me lo permita. Que me siga prestando mi voz y seguir siendo esa persona con los valores que tengo. Porque mucha gente no me quiere por ser ranchera. Y por ser como soy, honesta. Y esas personas que, que me han querido hacer mal, echenle más chingadazos porque todavía sigo aquí firme y vengo con más este año 2023. Los quiero mucho, mi gente. Les mando un abrazo grande. Y discúlpenme si, si alguno lo. lo le hice algún mal con esto comentarle algo, lo hice llorar a uno de ustedes, perdónenme por esas lagrimas tontas que los hice soltar pero créanme que no sé yo si después de la transmisión voy a llorar como me estoy aguantando aquí, sí lloro pero es que si ustedes supieran lo difícil que ha sido híjole la verdad que Dios, es verdad lo que dicen, Dios da las más duras batallas a sus mejores guerreros. Aunque este, esta guerrera ya se siente como que ya no va a poder dar, pero lo único que sí sé es que tal vez esto que he estado pasando me va a hacer mucho más fuerte y me va a hacer más sabia en poder caminar y sobre todo en no ser tan confiada con tanta gente. Porque yo, tengo, yo doy mi corazón a más no poder. Hay muchas personas que se aprovechan de eso. De que uno le da la confianza a las personas sin saber lo que van a hacer con ellas. Dice Imelda Islas, sí, trabajo por mi cuenta. Pero esto de los promotores es una mafia todos trabajan con todos unidos y hay personas que no me quieren porque son culeras y yo les digo en su cara que no sean así uno tiene que ser uno abusivo y esa persona ya va y le dice al otro no, esta no la contrates por esto y aquello o hay personas que van y te roban o te quieren dar lo que ellos quieren y les dices no, ya estoy defendiendo mi trabajo ya porque defiendes tu trabajo ya te dicen que eres una mala persona Aquel que tiene más saliva come más pinoles. ¿Ustedes cómo creen que si un empresario le está invirtiendo 100, 200, 300 mil, medio millón de dólares a un artista, ¿van a quitarla para poner a Lilicetina que no, que nadie le, le aporta ni un cacahuate? No. Y ese es el pinche coraje que me da. Que aunque uno tenga el talento o tenga las ganas de hacerlo, hay una desigualdad tan grande en la música. Por eso es que yo hice el programa de una hora con Lilicetina. Para ayudar. Siempre me hablan y me dicen ¿cuánto cobras? ¿Cuánto me cuesta el paquete para estar contigo? Yo no les. Yo no les cobro nada. Yo lo hago porque porque Dios me ha dado la licencia de abrirme las puertas hasta ahorita donde no estoy. Y bueno. Ya les voy a dejar que pasen una bonita tarde, ya son las seis de la tarde. Me aventé aquí una hora y algo ya con ustedes. De verdad que les agradezco todo el cariño y la atención y el tiempo que han tenido aquí. Paso por a Lili Necesitaba hacer esto para desahogarme. Tenía mucho tiempo desde el año pasado queriendo hacer esto, que tenía que aparentar estar bien porque tenía miedo de que los promotores no nos contrataran. Pero hoy no. Hoy me siento esa persona fuerte que puedo hacerlo. Y como ya me estoy mejorando de mi salud bien, no estoy al 100%, pero ya un 80% ya ando. Y ahorita nomás estoy trabajando con bajar un poco de peso, y muy, muy a fuerza se ha bajado 10 libras, pero ahí voy. Y lo único que quiero que sepan, es que agradezco todo el tiempo lo que ustedes me apoyan. Por eso me he enfocado más hasta en los clubes de fans que tenemos. Estoy haciéndoles hasta los diseños de, de sus camisetas para sus... para sus clubes de fans que me habían pedido desde hace mucho. Poco a poco me voy integrando al trabajo otra vez y haciendo cosas buenas para ustedes. Vienen unas composiciones... Buenas, ahorita grabé 17 temas, pero son covers en vivo. 17 temas en sin... vivo. hay perdón, es que me estén marque, marque. Ay, si se corta, es por eso. Y... y esos covers, después de esos covers, viene entre esos 17 temas viene una canción que compuse que se llama Ni Vale a la Pena. Viene esa inédita, pero vienen más temas. Duetos, acabo de grabar un dueto con Senda Norteña, acabo de grabar dueto con Mario el Cachorro Delgado, acabo de grabar otros duetos con otros artistas y se los voy a mostrar. Yo sé que yo puedo y todo eso lo estoy pagando yo. Esos duetos todos los han salido de mi bolsa, los gastos. ¿Cómo lo he hecho? No lo sé, pero ustedes no me han dejado abajo. Solo quiero decirles que aunque me vieron llorando ahorita y me ven con mi verdad el Lili Setín, el por qué se, re, se alejó tanto de las redes, por qué se alejó, porque ya no podía ni con mi vida, no estaba pudiendo ni conmigo mismo me aguantaba, yo no me sentía mal pero poco a poco me voy a ir a, activando otra vez y quiero agradecerles a todos los que aprecian esta, esta transmisión, todos los que valoran mi música, mi persona, como Lili Setina quiero decirles que los quiero con toda mi alma y que eso no son palabras nomás que dice un artista o una persona desesperada, porque yo se los he demostrado. Acá al lugar donde vamos, así me sienta muy mal, siempre tengo esa atención para ustedes. Hay veces que he estado. ...que no puedo tomar una sola foto... ...pero cuando salgo les digo... ...no voy a tomar fotos... ...me siento muy mal... ...y cuando salgo veo la línea de la gente gritándome... ...y en ese momento se me olvida mi enfermedad... ...así que quiero que sepan que siempre agradezco... ...con todo el alma... ...lo que ustedes... ...hacen por mí... ...porque sin ustedes yo no sería nada sin Dios... ...y sin ustedes... ...yo no sería Lilia ...sería nada más lilacetina. ...y por eso... Es que más adelante va a haber unos fanáticos que a lo mejor les van a dar una sorpresa que no quiero hacer pública todavía, pero lo que sí quiero decirles es que los quiero con toda el alma. Con toda mi alma los quiero muchísimo, de verdad. Gracias, gracias y gracias mi gente, ¿eh? cuídense bien mucho.